hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer cromessier y me trae muy buenos recuerdos porque estuve de luna de miel en parís así que los ingredientes son 4 lonchas de queso, leche, 4 lonchas de jamón york 4 rebanadas de pan de molde, harina, queso rallado, mantequilla y aceite de oliva para hacer el cromesie, lo primero que hay que hacer es la besamel. Echamos la mantequilla y dejamos que se derrita. Echamos un poquito de aceite. y esperamos que se derrita ahora echamos la harina que son dos cucharadas soperas y se da un par de vueltas a continuación se echa la leche y se sigue dando vueltas ya está hecha la besamel y ahora la apagamos del fuego y la dejamos reposar unos minutos se ponen las rebanadas de pan ahora se echa un poquito de besamel y se extiende ya hemos hecho la bechamel y ahora vamos a poner las lonchas de queso y el jamón york Normalmente se pone uno de cada, pero como yo soy muy espléndido, voy a poner dos de cada. Hemos cogido otra rebanada y ahora volvemos a echar la besamel por encima. se extiende bien por todos los lados y se tapa y así con el otro también ya hemos acabado de poner las dos y ahora echamos bechamel por encima lo extendemos ya lo hemos acabado de extender los dos cromessiers y ahora echamos queso rallado por encima y directamente al horno, que ya está preparado a 200 grados tiene que estar 10 minutos Ya han pasado los 10 minutos. Y ahí los tenéis. Ahora los vamos a platar. Vaya cromesier me ha salido, amigos. Parece que estamos en París. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el cromesier. A mí me trae recuerdos muy especiales. A que sí, bonita. <risa> ¡Ay, mi guapa! Bueno, ya sabéis. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!